Juan, y si ya según me cati eguanita la cati que Jerusalén para que guaye matices toteco y pan no pa il Juan iniquanti de Campos campa felipe cati egua al tepet Betsaida y pan estado Galilea, Juan quiluisque. Tate, tis nequitiquis matices Jesús. Juan Felipe gua quilwico Andrés, cati quiluito ya. Juan Santesco Felipe Juan Andrés quiluique Jesús. Juan Jesús quisto. Ya así cora para ni moquetki maasewali ni mikis o anotata nechwe ni mechilwia. Sinta amuaki kitoka kitokas se shinachti nachti, numpa shi nachti wa san se nachti. Pero sinta seki kitokas taltita, keki kitoka se katimiktok, yotsi numpa shi nachti ishwas miak pishkisti. Katikineki kichiwas, san katikipaktia, Kipolos no chiquemas miquis. Pero ya ya katikikawas katiyaya kineki ipan inemilis ipanita al tipacti na. isna. Kipia se ti yangwik para nochipa. Sinta katiwelima se kineki elis no tekipanoca, manechtokile. Wankampanani itztos, no kia itztose no tekipanocawa. Wankinta se nechtokipanos, no kitepanitas. Ama esta huel limute kipachua. Pero amo ni tatanis no tata manech manaui y yo huiliste Nani walato to ki panita alti pactis amparanita yo ni panito Huaca Jesús ki tata. Papa, si para no chima se igual me por katinichihua na. Cuanto Dios katisto y luika Jesús. Ya ni para manechwe italika. Juan sepan de Juan no para que te ya, Juan sé que esto que está tomo que, Se Jesús. Pero Jesús te chirui. Nutata amu camanásti para na amanishmati nech Ya para Ama así toco para totegu quinta tolsenca was ipanita altipacti. Ama ni kis tilisite kiti kayo ipanita altipacti. Juan que maneche coltise ipan cuama apeli, ni tilanas no para maualaka campana. Te ni para matemáticas que ni caza me quisquía. Juanu pa Tu juante te cacto toteco. Que estuvo no pa Cristo, catehualasquia, itstos para pero te que estuvo, tacate te muquet que más se y pan pele para te miques, tacate te muquet que más se huele, te san y canopa Cristo catehualasquia, o amo. Vaca Jesús kinilwe Nacati ni masehualme más y san ni itstos se ome tonati más. Si nes nemica y panotahuil, que manoja an 1. para amu anpuliwise. 2. Pampawala tinta yuwilot ke maayekmuni samuaya. Ma 3. me walme katineznemi pan yuwilot, Juan Amu nechka wiliya manikinta wili, Amu kimachilia kanke yawi. Yon Amu kimati sinta puliwise para nochipa. tocaca y ipanito nalike manakati nita wili, Nuhani para anelise anokonewa, Juan para enemise San enemice y panota a Wil. Juan Quema Jesús que esto ni? ni Juan mutatito teni ni Juan ti.